Hola, mi nombre es Alejandra, soy una de las autoras del artículo Significaciones de poder y género en la vestimenta Tujolabal del ejido Veracruz, municipio Las Margaritas Chiapas. En este artículo documentamos las modificaciones que va teniendo una indumentaria artesanal del estado de Chiapas durante el siglo XX. Más allá de mostrarles que antes utilizaban manta, ahora utilizan satín para confeccionar sus prendas, o que antes calzaban huaraches y ahora calzan zapatos de piel, o que las mujeres utilizaban una pañueleta y ahora utilizan un sombrero para cubrirse del sol, que lógicamente... Todo esto está relacionado con los procesos de urbanización que van modificando los estilos de vida, el gusto de las nuevas generaciones y la disposición de los materiales. Vamos a encontrar que estas modificaciones guardan continuidades. Continuidades que están asociadas con preceptos culturales construidos a lo largo de las décadas en la interacción de los sujetos y que van destinados a mantener a quienes controlan y quienes se someten a ese control. Por lo tanto, vamos a entender que la vestimenta es un elemento histórico, social y cultural. Y bueno, para realizar este estudio, nosotras mmm, hicimos etnografía, pero no era suficiente para poder interpretar eh, el, el hecho de que mantienen ciertos elementos de la vestimenta, otros los han eliminado, otros han hecho modificaciones. Para entender cómo ha sido este proceso de modificación, también fue necesario realizar un, un estudio eh, eh, documental. Un estudio eh, histórico para poder ir comprendiendo todos esos elementos políticos, económicos, religiosos incluso, y eh, tecnológicos que fueron influyendo para que las personas eh, modificaran o sustituyeran eh, su vestimenta artesanal. Y que no solamente en la parte, que esto no solamente tiene que ver con la parte física observable, sino que van cambiando la manera en que ellos um, se asumen a sí mismos y que por lo tanto deciden, bueno, esto se cambia, esto no se cambia. Y es todo lo que les puedo decir por el momento de, de, del artículo. Los invito a, a leerlo. Um, agradezco mucho a, a la revista por habernos abierto este espacio y también por el espacio que nos permitió eh, publicar eh, el, el escrito. Um, es todo, hasta luego.